El día de hoy lo que les voy a mostrar son dos técnicas distintas para hacer guirnaldas o guías navideñas usando pinos frescos y muchos de ustedes podrán decirme, ay pero más fácil con las artificiales, estoy de acuerdo, quienes les gusten las artificiales no tenemos nada en contra de ellas, las naturales lo lindo es que tienen mucho más movimiento, más juego en tu decoración y además proporcionan un aroma exquisito a tu casa. Yo hoy les voy a enseñar eso. No quiere decir que las artificiales están mal, vamos haciendo esa aclaración. Lo que sí es bien importante es que busques pinos que sepas que te van a durar mucho. Eh, un pino que yo recomiendo bastante es el cedro, que además de tener una caída divina, es un pino que dura, que cuando se seca se queda verde, y a diferencia de la, de la tulia, la tulia creo que ni siquiera es un pino, pero tiene la forma y parece. El problema con la tulia es que se seca rápido y se hace café. Entonces, para una guirnalda que no va a estar tomando agua, lo que yo más recomiendo es usar cedro. El pino que, estoy usando, que usé en mi árbol se llama Douglas y le corté unas cuantas ramitas, Huele exquisito y también es un pino que dura mucho. Esta variedad también voy a usar en la guía de hoy. Y por último, voy a usar el pino de agujitas, que el otro día alguien me dio un nombre, como le decían. La verdad, en Estados Unidos le llaman needle pine y yo por eso pues le puse pino de agujitas. Pero lo importante es ver que es un pino pues parece que son muchas agujitas y puede llegar a picar. Entonces, estas son las tres variedades. Las guías duran, pero tampoco una guía natural nos va a durar seis semanas. Entonces, si va tu decoración natural, debes de empezarla el domingo, el lunes, principio, o sea, los primeros días de diciembre, porque hay que recordar, son cosas frescas. Por, y no la vamos a hacer en espuma floral ni la vamos a hacer en chorizos de musgo porque imagínense cómo la íbamos a estar mojando una guirnalda que normalmente va colgada en la pared yo para eso las hago, yo toda mi casa la decoro con puras guirnaldas naturales sobre la chimenea, en las ventanas, en la cocina, todo por dentro, me encanta, me encanta Ana. Necesito los tallos para poder amarrar, entonces por eso estoy dejándole el tallo. Hay quienes para hacer guirnaldas primero amarran todo a un mecate. Yo no, yo con los mismos tallos de las flores lo voy amarrando. Ahí sí les debo confesar, sé que se puede amarrar con mecate eh, las uniones. Pero yo nunca lo he hecho, entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo amarrarlas con alambre, con rollo de alambre, ¿ok? Bueno, tenemos ya de arriba una toma para que vean que tenemos tres tipos de pino. Tenemos Douglas, tenemos eh, Needle Pine o de agujitas y tenemos Cedro. Los tres son pinos que duran bastante sin tomar agua. Y para complementar voy a usar un poco de eucalipto de semilla. El eucalipto de semilla sí se seca, pero las bolitas se secan muy lindas. Por eso lo voy a, lo voy a usar y lo voy a dejar. Muy bien, miren, tengo aquí el alambre. El alambre de rollo del número 22 es como el alambre más comercial. Voy a ir haciendo bonche, bonchecitos, combinando de los tres pinos. Y el primero va a ser el más apretado. Voy a unirlos bien, bien apretado con el alambre por eso es bueno usar este alambre no voy a usar alambre afelpado porque porque este alambre es más estable para hacer las guías y eso es lo que vas haciendo juntas de los tres tipos de pino unos más bombachitos que otros y los mezclas por arriba por abajo por un lado y por el otro y los vas uniendo si quieres hacerle como un zoom tienes que ir apretando, les quiero recordar que soy zurda, entonces, si es con la derecha o si es con la izquierda, no importa, es con la mano que cada quien se vaya acomodando, Uf, esto va a quedar divino. Para quienes me preguntan cantidades, tengo aproximadamente, pudiéramos decir que un bonche de cada uno de los pinos. Tengo un bonche de cedro, el, el, el Douglas, les recuerdo que, lo con, que se lo corté a mi árbol. ¿Cuántas vueltas por alambre? Por que cada lo bonchecito. sientas bien apretado. Miren. Pues que sientas que está fijo y a veces me subo y amarro más una ramita y me vuelvo a bajar. Les voy a confesar algo. Casi siempre yo he comprado mis guirnaldas hechas porque tengo la ventaja que como ya muchos de ustedes saben vivo en frontera. Y en Estados Unidos es muy común que te las vendan ya hechas. Pero como este año estoy haciendo todo desde cero, mis adornos, pues también decidí. Y como muchos de ustedes viven en ciudades donde no venden las guías ya hechas, pues dije, las voy a compartir y voy a aprovechar para yo hacer todas las guirnaldas de mi casa. Una buena manera de distraerme y entrar como en terapia. Porque es de mucha terapia. Tienes que apretar, eso sí, tienes que ir apretando para que no se te vaya a desbaratar. Lo padre cuando estás trabajando con el pino, armándolo, es todo el aroma que va desprendiendo con el contacto, al tocar, al apachurrarlo, salen los olores. Entonces ahorita Carmen y yo estamos como en un... Paraíso navideño, o bueno, yo. Supongamos que, bueno, la voy a hacer tan larga como la necesite, pero ya se pudieron dar una idea. El final, al final le voy a poner la guía al revés. Voy a hacer unos bonchecitos y lo voy a subir. Y ya el alambre, como es alambre, solo lo apreté, le di varias vueltas y lo dejé bien apretado. No se debe de desbaratar poquito menos de dos metros, un ochenta, ya vi, creo que una vez lo medimos de un 80, algo así, o sea que sabe ser como de uno y medio, ¿Qué ¿no? ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Estamos, <risa> estamos aquí enfrente porque es la que mejor. Bueno, esta es una de las maneras, de igual forma así se hacen las guías con, con follajes, también si haces una guía de eucaliptos es la misma técnica. Ya tienes cortados todos tus materiales y los vas uniendo y los vas amarrando. Me gusta mucho las, usar materiales como el salal o el limón. Es un material que dura mucho en las guías. El ruscus. Italiano también duran mucho, el springaray o espárrago, la plumosa, eh, son follajes que duran muy bien y que tienen mucho movimiento, combinados con eucalipto se ven espectaculares y hermosos. Ok, esta es una guía, esta guía yo la voy a usar para colgar, la pudieras poner en un centro de mesa, pero para centro de mesa les traigo una mejor idea. Ok, ¿qué podemos hacer para mantenerla fresca? Hoy no tenemos atomizador de agua. No estará. Pero le puedes echar agüita con un atomizador. Eh, ¿Qué tal si la decoramos un poquito? pues? Tenemos nuestra guía y creo que nos vamos a ir a la parte de arriba. Les voy a enseñar. Puede quedarse verde, pero también la podemos decorar. A mí me encanta utilizar holly o acebo que son las bolitas rojas que tienen unas hojitas bien picudas, o sea, con muchas espinitas, pero no siempre las encuentran. En realidad no las encuentras en todas partes. Y de hecho, con mis proveedores en Estados Unidos no les han llegado. Entonces, pues dije, ha de ser una señal, porque luego si yo las uso en mis videos y ustedes no las encuentran, entramos en angustias. Pero puedes tener de estas artificiales que... Pues bueno, te duran para toda la vida, año con año las sigues usando. Estas por lo general vienen así, pues apachurraditos. Y lo que tienes que hacer, ¿nos vamos arriba? Sí. Ya sé. Es como abrirlas como se vieran de una manera natural. Miren, estamos arriba, ¿verdad? Estamos arriba. Hay quienes he visto que las abren así, seguimos arriba. Como árbol chino. <risa> como árbol así, todo bien tieso, pues así no se va a ver natural. Tienen, tenemos que tratar de reflejar la naturaleza, que siempre tiene curvas, que siempre es perfectamente imperfecta. Le voy a agregar unas piñas y luego ya me voy a ir a hacer la de... La siguiente, que es una corona más, más gruesa. Uh, hortensias secas. De aquel Miren. lado. ¿no? Uf. Oh my God. O sea, la hortensia seca se la pusiera ya colgada. ¿Y, ¿Y cómo lo vas encajando? Es lo padre de las guías. Como tienes el alambre, ahí mismo se va atorando. Ya no las tienes que, que fijar con nada. Entonces, más o menos es así. Y. Ah, ya lo encontré. Las piñas, esas sí las voy a tener que amarrar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dejo largo y se la voy a amarrar. Entonces le agregas las piñas, le puedes poner hortensias, le puedes, <risa> dependiendo que es como la vayas a decorar. Estoy cortando, esto los voy a dejar un poco más larguitos. Para poder... Oye, la siguiente técnica que les voy a compartir es, eh, sí. ¿ajá? es con alambre de gallinero. Voy a hacer un, pues voy a cerrar un poco mi, mi alambre, lo voy a hacer circular porque lo voy a usar como si fuera mm. oasis. Más apretadito de abajo. ¿Qué estoy haciendo con el mismo alambre? Estoy cerrando. Estoy cerrando mi chorizo. Que este chorizo... Sí, está... Esta guía del chorizo de... No le voy a poner musgo, no va a ser necesario que tenga musgo. No tiene que ser un chorizo perfecto. No. Porque la parte de adentro es, está un poco más apachurrada. Porque qué? es lo que voy a hacer? Esto me va a servir. Esta es una manera ecológica de hacer un centro de mesa largo. También esto lo podemos colocar contra una pared y de que nos quede mucho más frondoso de lo que fuera una guía tradicional. Voy a dejar la parte donde la amarré hacia arriba porque no quiero pues la, maltratar la, la mesa donde lo vaya a poner. Voy a comenzar haciéndole un poquito de suelo, ¿qué quiere decir? Pues en la parte de abajo le voy a poner unos cuantos pinos para que ya no tenga movimiento. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy encajándole pino con mucho movimiento, con mucha soltura. Esto te permite hacer un arreglo ecológico para mesa larga, con mucho pino, que parezca guía. Pero ¿cuál es la diferencia de hacer la guía? Pues esto nos va a quedar mucho más frondoso. Debería de poner más, pero no la voy a terminar toda. Va a tener que ser con fotos más tarde. Y así la vas llenando, la vas llenando, la vas llenando. Con distintos tipos de pinos, de follajes. Ya llevo dos, bon ya llevo un bonche de cada cosa y me va a hacer falta. Pero por hoy creo... Que lo importante era que vieran que hay dos maneras, la puedes mover, la puedes transportar de un lugar a otro, la pudiéramos colgar y acomodar las que se hayan zafado. Es otra manera de hacer guías, de hacer adornos navideños, trabajar con pinos, adornos ecológicos que no dañan al planeta, que aportan y que aportan bienestar a nosotros. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.